Y la palabra el señor Gracias. Gracias, señor presidente. Nos encontramos ante una moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en relación a la problemática que plantea la reventa telemática de entradas en los espectáculos. El diagnóstico del problema se considera está perfectamente realizado. Lo que no está claro es la solución. Este asunto ha sido ya profundamente tratado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados, tanto a través de preguntas orales al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, como a través de preguntas escritas al Ministerio. También en el Congreso se han aprobado proposiciones no de ley sobre este particular, alguna de ellas del propio Grupo Popular. Dado que la regulación que se pretende es de competencia autonómica, en el año 2017 se convocó la Conferencia Sectorial de Cultura donde están representadas las comunidades autónomas, se creó una comisión de estudio y se realizó una consulta pública a la cual se han recibido 31 contestaciones que van a ser referidas a la conferencia sectorial y que a día de hoy desconocemos su análisis y resultados. Estamos ante un tema transversal que afecta a varios ministerios. No sabemos quién se hará cargo de encontrar una solución. Este tema de la reventa de entradas parece una patata caliente que va pasando de mano en mano y nadie la quiere coger. Pues bien, a estas alturas de la película, el Partido Popular nos presenta una moción como si partiéramos de cero, es decir, sin tener en cuenta el recorrido realizado en el Congreso, con unas propuestas genéricas sin concretar que parece que lo único que pretenden es marear la perdiz. Nuestro grupo Unidos Podemos en común Podem en Marea se va a abstener ante esta moción genérica y exhorta al grupo proponente a que traigan a esta cuestión a la correspondiente comisión o la lleven al espacio que consideren oportuno de manera más matizada y de manera más profunda y con propuestas concretas para que podamos regularla en consecuencia. Muchas gracias.